Con Pitruenos, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra <risa> Dijimos los tres Moon, <risa> Increíble, esta sincronización cada vez va a mejor Chicos, eh, nuevo capitulazo del Tetraloque. Eh, si no visteis el anterior, tenéis que ir a verlo. Está en el canal de J. Estuvo guapísimo. Hubo robadas, hubo combate contra. ¿Cómo habéis dicho que se llamaba ese tío? Fabio. Fabio, perfecto. A croma, a croma. Y nada, eh, capitulazo increíble. <risa> Así que ir a verlo, por favor, porque fue espectacular. Robadas a, a mí, a, a Oedi. Bueno, fue increíble. <risa> y. A Oedi, no fue a Oedi. No, fue? a mí no. Apache, <risa> Apache a Estoy borracho. Llegábamos hace ya un tiempo y estoy borracho. Por vale. cierto, por cierto. Hoy espera, espera, Echo. Un segundo, un segundo. ¿Os acordáis que alguien hizo una cosa ilegal en el último caso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> ¡Hostia! Esa, ¡Es esa, ¿Esa muerte la hemos sumado? ¡Hay que sumar esa muerte! ¿Esa sí, muerte sí, la... está sumada? Sí, se me hayan muerto dos <risa> y con el Blaziken fue la tercera. ¡De locos! ¿Seguro? ¿Está sumada. Sí, sí, sí. sí. Oy, oy, segurísimo, oy, oy, segurísimo. Oy, oy, oy. Te lo juro. Ah, nah. Te lo juro. ¡Eh! ¡Recuento de votos! ¡Recuento de votos! Te lo juro que sí. <risa> Bueno, si vale. estáis atentos, dejadlo en los comentarios, a ver si lo hemos contado o no, vale. porque no nos acordamos. De locos. De locos. <risa> bueno, es que... hay que tocar, hermanos. ¿Qué, qué tenemos que hacer? Muchos combates, sabe Dios el qué? Me gustaría presentar rápidamente a mi equipo porque tengo nuevas <risa> incorporaciones. <risa> <risa> empezando con este Porygon robadísimo. Nooo. Yoshuo Spix con Así Adaptable me... pega una uh. locura. Así, me gusta. Así me gusta. Lo has cambiado a Porygon Z, ¿eh? Sí. <risa> Sí, Porygon 2 no me gusta estalear porque, a ver, tengo ya un Dusclops por ahí. Tengo un Dusclops <risa> y tengo un Rotom. No quería estalear más. Y eh, también tengo a Jaulucha del Locos. La lucha. Esas son mismas incorporaciones. Perfecto, ¿ustedes? Vale, yo también tengo. Tengo a... Y Dragon se estrena aquel que gané en un... Este de que... Un con un trato sí. Y lo he puesto a full espexio también Con levitación Y con todo ataques ahí oh. A muerte A ver No le he puesto a naturaleza Me acabo de dar cuenta ah, bueno, perfecto bueno, Es va muy neutro dentro. por lo menos Por el lo norte. menos no es mala Y he puesto también A no tengo mote Porque no el mote Que tenía No lo... No recuerdo el mote que tenía, así que le he puesto eso. Y Mira, tenemos como... 350 como comentarios peor. de ponerme mote y no ponemos mote, de verdad, somos <risa> es, es increíble, ahí. es increíble. Y ya bueno, está, chicos, eh, hay, hay, una, hay. una novedad, ¿vale? En cuanto a grabaciones aquí del que porque me compré una webcam. Ya eh, subí un escalafón más en cuanto a Poketuber. Ahora tengo una cámara ya especial para grabar, pero me está dando problemas. Aún no la tengo configurada bien. Y a lo mejor notáis un parpadeo en mi cámara de vez en cuando. Así que bueno, eh, es lo que hay. Eh, así que nada, eh, ellos me ven Que no me veían nunca grabando Así que van a poder ver es mis cierto. lloros en directo No solo cuando okay. editen Y eh, bueno, el equipo que llevo es el mismo del capítulo anterior Solo está eh, Sub Que había fallecido Y lo revivimos, quitamos a Weaver y limitimos a Sub Que me gusta porque tiene intimidación Y los demás los conocéis a todos Así que nada más Perfecto, falto Perfecto. yo por enseñar el equipo, yo voy con el mismo equipo que me, me fue bastante bien Aunque sí que es verdad que eh, falleció uno, un Pokémon, Emed, que lo conocéis ya Lo habéis visto 20.000 veces morir, eh, bueno, he hecho el cambio de Emed porque Emed es el Escolipede, ¿vale, gente? Eh, <risa> y hemos metido al Albion, ¿vale? Que es nuestro eh, Swampert con cinta elegida, ¿vale? Os voy a enseñar así oh. un poquito por encima cómo está Por Escolipede te refieres a Golisopod sí. sí Ah, vale, ok no, es que la duda, la sí sí sí se me ha ido se me ha ido la cabeza. Y bueno eh, va con la habilidad humedad que no sé cuál es por qué va con eso. Es, es muy buena es muy buena eh. para que no exploten. <risa> ah vale bueno sí sí sí sí es, gusta, buenísima, es buenísima es buenísima porque a mí me hicieron explosión el otro día. <risa> la verdad que es verdad es bueno, verdad. bueno chicos, chicos eh, bajad es... al infierno venga venid no, para no, no, aquí. No no no venid, venid para acá abrid. Ay ay para ¿Cómo? para para para para Por acá por acá por acá. Ahí hay, hay tres creo que creemos que dos o tres combates seguidos. Sí. Ah, ¿Qué eh, eh, ¡Eh, La ruleta que hacemos. Hostia, la, la ruleta, ruleta no, para Oedi. Para, para, para, para, para, se ruleta. acordaron. Lo estaba pensando. Lo estaba pensando. Digo, algo falta. Algo nos falta aquí en la intro. Se sí, full le acordaron, ¡Qué perra! Así que chicos, eh, ahora volvemos. Ok, gente, tenemos la ruleta preparada. Eh, si no conocéis las opciones, ir a verlas porque las dijimos 40 veces. Perfecto. Eh, y es para Oedi. Así que chicos, hoy sí que, pongo, que la veis. ¡Gira! pongo agregar, agregar la una opción buena. Pero bueno, no, y... Sí, pues no, no va a pasar. ¡Oye, ese pórigo! ¡Sin choice! ¡Se acabó el specs! ¡Sin choice! Bueno, estás es muy light. Sí, sí sin bueno, ninguna bueno. bueno. Sin ninguna, no. Mira, no, puedes Ni Choice specs, ni Choice Scarf, ni no. Choice Gantt, hermano. Así que... <ríe> Mira, mi Armageddon se me caga a pedazo. <ríe> sí. <ríe> no. Yo creo que de todos los que jugamos, tú eres el que más abusa de esos objetos. Tal cual, sí, tal te cual. Lo mereces. Perros. Bueno, rey. Voy a cambiar objetitos. Así que puedan vaya cidra a todos si quieres, ¿vale? ¿no? Eh. ¿Puedo repetir vida esfera? Sí, ahora sí, ahora sí. No. ¿No? No, no. No, no, no puedo. No, no pues. <risa> vida Diferentes, tío, anda que si no hay objetos. Ok, Perfecto. Venga, ¿qué hacemos? Eh. Vamos. Avanza, sí, entrar, entra, entra, entra. Esa entra, es la puerta entra. del infierno, Echo. Sin miedo. Que no tenga miedo, ¿no? Sin miedo. Perfecto. El que tenga miedo, que no venga. <risa> <risa> <risa> <risa> aquí están, aquí están los extraterrestres. Ah, ya o sea, está, oye, pim -pam. ¿Cómo? de una. Yo yo la nada, madre que lo. Oye, Dios, ya trampas! Eh, ¿Oye? trampas. No, no, no, no, espérenme que no le puse, no le puse el metrónomo. Espera, no, abrace, no, abrace, no, abrace, no no abrace, ¿sí se no No pusiste. No, no se lo puse, no, no me lo deja. Ay, la lía. Uy, uy, uy. Hay otras. En la bolsa. No le puedo uh, sacar el specs. Algo. Tira algo. Tira una. me Por... chistos algo. Tienes demasiadas, claro. tengo, ¿cómo hago? No le puedo sacar el specs. ¿Cómo? Lamentable No me deja. No me deja tirarlas. Bueno, se vienen tres combates consecutivos, <risa> se vienen tres muertes. Bueno, eh, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, chicos. Toque de mano. No. Pensamos ah, no. bien. Con casco Abrí inventado. con sub, que abrí con sub. Ay. Ay, ay, puta, ay. No, no me la conté. De puta madre, bro. Primer combate donde Galvántula no sirve. No. Ojo. No. no J abrió mal, eh. Jota. No, yo, yo abrí fatal. Teis. No, de hecho. Sí, va a sí. ir sorpresa, va a ir sorpresa. A ver si tiene, ¡Hostia! el caso. ¿Ah, sí, problema. sorpresa. ¿Qué dices? Ver, te, te, quitas, te vas robustez? a quitar a mitad de vida. ¡Oh! ¡Es robustez! ¿Cómo? Sí. Ah, es ahora es, es, ro es, no no, es robustez, chicos. Tiene robustez. Tiene robustez. ¿Pero ¿Por qué robustez no tiene casco no, dentado no, no, ni nada? Claro, no tiene porque las porque púas, tendrá no otra tiene cosa, púas. Tendrá otra cosa. Ya está. Pues si es robustez le puedo hacer, voy, yo cambio. Me acaba de flinchear de una electropunzada de locos. Vale, ha he hecho electropunzada. Me sirve esa información muchísimo. Ah, Para está metera, sin eh, casco dentado ni nada. Va a ir full roca del rey. ¿Por qué tiene este bicho? ¡Un cómo Cuidado, eh. ¿Cómo pega? ¡Moflete estático! ¡Oh! ¡Te paraliza! Paraliza siempre, moflete para estático paraliza siempre. Para ¡Ay, qué perro, es verdad! ¿Cómo va a hacer para flinch? Cabeza de hierro te voy a tirar ahora, fijo. Ah, no. ¿Y da vuelta? ¿Y vuelta? Para sacarte al Yumpluf, cuidado, cuidado. ¿Cómo? ¡Cómo pega! ¡Qué, ¿Qué ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pega? ¿Cómo? ¿Cómo, pega? ¿Cómo pega? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Yumpluf qué es? Planta Ay, no volador, ¿verdad? Eh, es planta Sí, hemos hecho tierra viva. Sí, sí, sí. Sí, eh... Ah, que a Ekko se le complica Se le complica turno ah, perfecto. Uno. Increíble como abro, chicos nah, con Leonardo, favor, no con Leonardo nada, va no sé. volando os, os espero, os no. espero, chicos os espero. Ah, espero. ¿tú, ¿tú, tú has ido volando ya es Hombre, con el, con el tipo Va este, volando. de tipo fuego Bueno, espérate Qué bueno es el Salamence de Jota, qué bueno que es <risa> Trueno <risa> Eh, Oeddy, ¿cuántas Danza dragón te has echado? Ninguno Sustituto ah. De locos ah, vale. ¿Te imaginas que le vuelve a liar? No, no, no, no Uf, acróbata, acróbata. Vale descanse bien. en paz No, no. no lo aguanta. No, ¿cómo qué aguanta? Ese bicho es un ¿Qué, el... poco... ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué poco pega, A ver, si es que un no, es muy, no es muy eficaz, pero... ¿Es neutro. Ah, ¡Hostia! Pero es que pega muy duro Uy. Voy a ir un poco rápido A ver, ¿no? Echo, no te quiero reventar tampoco mucho Pero sabes que son dos combates más seguidos, ¿no? Bueno, pues... He perdido <ríe> Sin curar <ríe> Puño hielo Si sí, tienes puño y hielo... Ah, bueno, claro se sombra Vil, perro. Me loco, golpe? Prefiero no. Ok, me lo paso, Venga. Perfecto. No, yo voy mal. Eh. Ah, pues le queda un toque de Maru. Sí, sí, sí, sí. Yo estoy un poco mal, la verdad. Ay, te va a flinchear uh, a todo. Uh, uh, cómo uh, tiene uh, el equipo. Te paraliza todo. Te va a hacer spart, se va a hacer spart. Hazle fuego. Es que voy a tirar de tinieblas, tío. No, no, hombre, cabeza, no. no. cabeza de hierro. Oh, ¡Oh, ¡Flinch, flinchea! ¡Flinch! Flinche. Uh, Uf. Uy, pero flincheado. ¿Cómo pega? Si te hubieras. No no, no, no lo pego. matas de dos. Cambiable Isiken. Te va a retroceder, eh? eh. Te va a retroceder en alguna. En algún momento cae. Vale, bien. <tose> estoy. Pero ahora tienes que cambiar. Es eh. Sombra a volar pero es lindo físico. se viene el segundo combate, eh. Sí, Igual sí, no sí, lo matas, ma eh. Lo mata, lo mata. Lo. Sí, sí, sí. Está nada, está nada. Vale, va, va, va. Vale, perfecto. Estoy pero estoy. Vamos a, por seguir, vamos a chicos. Bueno, Echo tiene tres Pokémon para tres... Bueno, para dos combates. Pa para dos combates, cuidado ah, con sí. eso. Ok, Epo, vamos no, para pa el segundo, chicos. Venga, ya. va. Vale, eh, estamos por la mi mitad, estamos por la mitad, chicos. <risa> y este tiene... Bueno, Van no. a tener dos todos, ¿no? A ah, que nos sacan un ah, legendario. Me juego a que nos sacan un legendario. Y abre. No. Con... no. no. Tambo, tambo, vale, abro bien. Tambo, abro bien. Tambo, tambo, tambo. No, no, no. Abro no, no, bien, abro bien. Abro bien con sub. Vamos. No, como sea, tambor es rip. Mierda. Necesito sacar a Blaziken en el volteo-cambio. Abro bien, abro bien. Volteo-cambio, cambio que... oh. Ay, hacemos la misma jugada, Aiko. No, no, tiene que ser. Si no es esa, he perdido. Si con, con Blaziken sea capaz de hacerlo. Tambor, Voy con full tambor, lucha tambor. Como, como meta-tambor tambor es en la B, eh. Reserva. Reserva, verás. Reserva. No, no, no. no Esto no me gusta. No, no, no. Esto no mola. Esto no está nada bueno. Puño-drenaje… Bueno, de vida nada. Tiene no vaya que vaya, se cura que vaya, toda la vida. Se cura toda la vida. Es tambor, entonces. Si tiene… ¡Tambor! Tambor, ¿tambor? ¿y, tambor. y tiene reciclaje. No, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, bro, no, no, no, por favor, por favor, reserva. No. Se metió, me, me lo cargo, cargo no me lo serio. cargo, me lo cargo. Se metió me doble, reserva el mío. Me lo cargo, me, me, me lo cargo. Reciclaje. Yo el mío va por tres. Te ¡Oh! saco más de mitad, pero se va a curar con la valla! ¡Oh! Te lo cargo. Te digo, eh, tiene un burseri detrás, tiene un burseri crítico. Me lo cargo. Con con esfera seguro. Sí. Vale, vale, vale. Mi Snorrax se metió tres reservas. ¡Imagín, va a ir con llama esfera! No, no, no, no, me lo ¿Cómo? Te Nos lo cargamos de una, ¿verdad? Puño de drenaje. ¿Tiene un Uber, que No, no tiene sash. ¿dónde, ¿Dónde es para, bro? es para? Quémate, quémate. No, pero lo vas a volar. ¿Qué le has pegado? Eh, puño de drenaje. Se me, quema. Lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. No tiene as. Vale, ah, no, bueno, vale. tiene la llama esfera. ¡A tu casa, Uber! ¡Let's go! <ríe> vale, so <ríe> ¡Soy Eri! Eh, tengo un problema. Va. Eh, Oedi, ¿cuántos lances espada te has tirado? <ríe> Uno A ver, a ver a el ver, bar, A ver, a si concreto. A ver el bar. Me tiré uno. Quiero ver el bar. No, no te has tirado uno. A ver el bar. Me tiré uno, te lo juro que me tiré uno. ¿Cómo? Quiero ver el bar, quiero ver me el, el bar. bar. A ver, me, te a lo, ver, lo juro a que me tiré uno. Quiero ver el bar porque creo que no. Ursarin pega de locos, eh. ¿Puede ser que le pase otra vez lo mismo? No me la conviene. ¡Dos muertes! Tarjeta bueno, una muerte, perfecto. <risa> no eh, lo hombre. puedes ir cambiando, bro. Sí, ya lo puedes ir cambiando. <risa> no, me la oh. me la <risa> Vaya imagen eh, gratuita que Oedi, oh oedi, oh oedi. Oh eh, te voy a hacer imagen, ¿vale? Ya te lo voy diciendo. Por si lo quieres saber, oh, solo hace casi, imagen. No, casi peor, igual un danzaespada. También, bro. Ya, bueno, tienes a dos clubs Le puedes quemar, tal. O el mismo, mismo set que el mío, eh, casi. Puño, hielo, a ver, como tío. si danza danzaespada ahora y tenga desarme, cuidado, eh. O mordís, o triturar. Ah, Pero no lo puedes quemar, porque se quema con Llamasfera. Es o sea, verdad, es, es quemar verdad. Ay, no. Igual no, tiene no, no lo tocas. No lo, lo, tocas, lo tocas. ¡Que No lo toco. No lo toco. Solo con maldición. Como tengas triturad… ¡Golpe mordaza! Ah, rip. rip. rip. Eh, rip. ¡Oh, no, ¿cómo, cómo aguanta! ¡No, cómo aguanta! ¿Cómo aguanta eso? ¿Cómo aguanta eso? ¿Le ha puesto 2-5-2 en cada estadística? <risa> Her hermano, soy un shuckle, no sé qué me pasa. Es imposible. <risa> Increíble. usar si sacó, sacó muy poco. poco. Ya me ¡Ah! Pues... Porque… ¡No! No debe… Debe ser pies rápidos, no debe ser eh, agachas. No, pues... ¡Ah! Es verdad, es verdad, debe ser pies rápidos. Mala, mala estrategia, la verdad. Pues la verdad. ¿Y pies sí. rápidos pues... qué hace? Pues que le duplica la velocidad cuando se quema, claro. lo que pasa, cuando tiene un problema de estado, pero no pega el doble, no, pega la mitad. A mí me, a mí me pegó más, eh. Con por por el imagen, pues... por el imagen. No entendí nada. Ah, pues... por el imagen, claro. Claro, imagen Vale, vale, mucho, vale, vale. El golpe mordado se me lo como con cualquiera. Qué ¿Eh? estrategia más. Sí, jaulucha incluso. ¿Qué? Bueno, una muerte ¿Eh? llevó a Eddie, me gusta. Sí. De loco, jaulucha baneado. Perfecto. <risa> Qué perros. ¿Cómo he estado ahí al ojo, eh? Que te he visto. Cuando he visto el segundo lance espada he dicho, uy, No me la contés, no me la contés. Uy, este perro. Además le pude, porque lo tenía encerrado. Norlax. no me ha tirado el tambor, no sé. Una muerte, perfecto. <risa> ahí está, perfecto. perfecto. Venga, siguiente combate. Yo diría que estas ilegalidades deberían contar por dos, tío. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? <risa> si no, muy fácil. Si no, aquí podemos ser todos ilegales. Ay, Bajo ay, ningún ay, concepto. Aquí es Ahora quien no... que hace la uy, trampa, no quien la haga, eh. Ponlo en dos. No, no, no, no, y no tengo a jaulucha. No, no, no, no, no, no, no. Uy, no, no, no, no. uy, uy, ese jaulucha que bien ha venido en este instante. <risa> ah, o sea, jaulucha está muerto en este, para este combate. Con, oh, sí, es sí, como sí, si no, sí. muriera. Sí. Ah, no, pero. pero son tres, pero, tres combates seguidos que hemos dicho que era como si muriera. Perfecto. Pero continúa en el capítulo. O sea sí, el, luego, luego lo has luego teniendo. No, me puedo, copia la intimidación el perro. Ahora. Luego, luego. ¿Cómo luego? Me el copia siguiente. la intimidación. En este combate, en esta racha de combate, es baneado. ¿Especial X? ¿Especial un... X? ¿Cómo? Hay legal de locos ahí. <risa> Menos mal Está loco. Ah, el ataque especial. <risa> <risa> <risa> eh, perfecto. <risa> <risa> eh, perfecto. ¿Cuánto le pego? Tóxico. Espe... Tóxico. tóxico. No, no, no, no, no. No, no tiene tóxico, no. Para mí, clubs No, no me la contéis. A ver, Blaziken me puede salvar de esta, la verdad. Crítico, pégale crítico, por favor. ¿Cómo Yo aguanta? No le, ¿Cómo no le, aguanta? No le, Tóxico oh, de Porygon! No, perro. ¡Me congela! ¡Cómo ¡Oh! pega! ¿Cómo pega? Va con recupera, Blaziken, qué recupera, perro. Recuperación, recuperación. No tiene sentido lo que me pega. Ha, me ha congelado a Blaziken, bro. O sea, no, me la no la he antes? visto nada más problemático para mi combate ahora mismo. Eh, no tiene sentido lo que pega. Recuperación. Ah, el Porygon no me toca dos, De locos. Eh, no tiene sentido lo que pega ya ¿Qué ataques tiene? ¿No toca a mí A mí triataque me hizo Eh... Y tóxico 6 de vida Ah, bueno, porque tiene tóxico, ¿Cómo claro. seis 6, seis, seis, seis de vida? <risa> Ahora hace divide dolor Tiene mineral evolutivo el pez. Obviamente, perro, Obviamente Me va a tirar tóxico No me quemes, no me quemes Como pega Me va a meter un... Me va a meter lo mato un triataque de Chicos, no puede ser que tenga un Porygon Z, tío. No, me la conté. ¿Cómo? ¿Cómo? No me la no, conté. Well. No, bueno, es una locura eso. ¡Juego sucio! Ah, que tiene, tiene juego sucio. sucio. Cuidado con el juego. Oh, lo, vale. lo que Me, lo que me, acaba de me queda el Porygon Z, que me va a matar a alguno, eh. Ah, yo, yo tengo que dejar caer a Morado. Es que Porygon Z contra Porygon 2. Triataque <ríe> <ríe> <ríe> <Free> <ríe> con adaptable y metrónomo. Hoy de Albo Loco. ¡Alboroto! ¡Alboroto! Vas va con Alboroto. Descanse, favor. No me da. la conté. No lo mates. Mueres de ah, puño de drenaje. Rip <risa> Voy a perder, chicos, por no llevar a este con la estrategia stal, tío. ¿Qué Ay, hace? ¿Qué hace el Yo voy a perder Ay, por no usar a Jaulucha, no lo puedo. grabar. una locura, una locura ¿Eh? ¡Eh! ¿Cómo? ¿Por qué me mató de un ¿Cómo? golpe? ¿Qué? No tiene recover el Porygon? ¿Por qué me mató de un golpe a Slowbro? Va ¿Ah? scarf. Sí, sí ¿Bascarf? tiene recover, tiene recover eh, eco. Eh, no sé, pero pega mucho. O sea, ha matado De un golpe, one hit KO, me hizo. Soy más rápido. Mátalo, no, mátalo, mátalo. Ah, es más rápido. No mata. Creo que me Va muero. a acabo de sumar. Dos muertes acabo de sumar. Es imposible que pegue tanto, eh. Por el especial bueno, no. X, es por el especial X. Pégale, no, no, que no, este no le echó especial X. El Z. A mí tampoco me hizo especial X. Eh, no entiendo nada. El Polygon 2 sí, ¿no? ¿O no? No. <risa> o sea que como, me lo, como lo haga al, al poligon Z No, yo, eh, te mata de un golpe, eh, mira. Sí, sí, sí, sí. Ya, ya, es que con adaptable es muy heavy lo que pega, eh, Pero alboroto bueno. porque pega tanto. Es, porque porque es como imagen, eh, pega muchísimo. Pega 90 de potencia. O sea, voy a perder.. tres cuerpos aquí. Mátalo. ¡No! ¡No, no lo recover! No. Que... no. <risa> Ay, ay, ay, eco, el karma por, por sabotearme mi jaulucha, el karma. Escúchame, perro. ¿Te la has pasado? Sí, de locos. Pero con dos, con dos muertes, esto hay que decirlo. Y una fue injusto. Oh, ya una. Y una. Una fue jaulucha. <risa> ¿Qué maté? Te he hecho bomba lodo, te he hecho escaldar, haz algo. Es increíble lo que pega. Bueno, o sea, no tiene creo que pegue. ya lo mato, tío. ¿Te, te ha matado? ¿Cuánta vida tenía ese escadril? Mitad de vida. Ah, o sea, ¡Muy! tengo que matarlo con este. Pero es que no es sé si… No. Igual me he matado de un golpe. He visto eso, tío? ¡Se te quedó lingerie, a un píxel! <prosecutor :grunts> y no se quema, tío Mirad, mirad esto, eh A un, a a ver, un Silvion ver, a ver. Gracias ¿No recuperación? Es que no tiene sentido ¡Ay, oh, que el alboroto se va potenciando, claro! Como piga O sea, hay, no mata, no, no mata, mata, me mató a Slowbrook de un golpe, del primer alboroto que hizo Jota, ¿cuántas muerdes? Cero ¡Qué perro, qué perro! ¡Qué desfase! Se va a poner primero a este paso, tío. ¡Cero muertes! Dejadme, por favor, dejadme sobrevivir. ¿Cómo no se si te murió ninguno? Por favor, explícame. ¿Por favor. A mí me ha congelado a Crazy, que ni ya con eso tengo para. No sé. Pero o sea, un segundo. Todo. ¿Por qué pega tanto alboroto? Que alboroto va pegando cada vez más. Y... Pero que el primer claro. turno que me hizo me mató a vale. Slowbro de un golpe. Porque va por con adaptable. Adaptable. Claro. adaptable. Ya, ya, ya, pero es que igualmente. A Slowbro de un golpe. No entiendo Mi Porygon o sea. no pega eso Mi Porygon mm. No, especial X Por favor, gracias pues... Ah, Hydreigon Rip de... Te, te no, duró Lo he sacado para morir Te duró mucho ¿eh? No ha llegado a atacar Ha hecho un Tierra Viva Que ha fallado Porque era un volador Increíble No, no, no gran no estrategia es, es La verdad eh. Excelente eh, La participación de mi Hauluchi De mi Porygon fue increíble No ¿eh? hay que decirlo Vale, me murió Escadril vale. eh, Y Slowbro Bueno, pero este capítulo lo usamos Aciértalo Uff, uff, uf, ¿Claro paralízalo. Este capítulo vamos lo vamos a seguir. Lo mata, lo mata de una. No, no, lo no, mata de una, lo no, lo uno. Lo, lo, lo, lo, paraliza, lo paraliza, lo paraliza. Lo paraliza, que perro lo Olha, tiene. Vale. Nah, no, sí, no, no, es incre Es increíble, tío. Va es volando, hijo, va volando. Es increíble, es increíble. O sea, ¿qué probabilidad hay de eso? ¿Qué porcentaje hay que pase eso? Nah, increíble. Un 30% de paralizar. O sea, increíble sentido. 2000 de IQ. Yo, yo eso no, no, no, no lo he visto. No, nunca, IQ eh. no, suerte, eh, no me jodas. Nada, Ay, para no, mí A ver, tru, trueno, trueno acertar es 70%. Más 30% de paralizar, más. Que se paralice. Que, que se paralice 30 un 30% ahí. también. Es, es 30% también, ¿no? Increíble. Vaya combinación. Ay, joder. Bueno, eh, bueno, hay que avanzar, chicos. Vale, pero sí, vamos, sí, sí, vamos a apurar, a chicos. Vamos a curar. Yo ya fui, yo ya fui. Ah, vale. Yo también. Ah, qué perro. Ah, está Claudio ¿Cómo? ¿Cómo? No. Eh, eh, no me la contes. ¿Me puedo poner ya los objetos, no? No. Te recuerdo que si no llegas… a ¡Eh! A ¡Eh! ¡Hay combate, aquí, momento, hay combate! Hay combate. Al... Para, para, ¡Para, para, para, para, Pachi! ¿Cómo? ¿Dónde has entrado? ¿Y contra quién? La... ¡No! ¡¿Cómo ¡Es no. el Pokémon?! No. No, vale, no, vale es... Cambiar, no vale cambiar, eh. No vale cambiar de nada. Yo no voy Pero a tocar ¿qué nada. ¿Qué me estás contando? Oye, ¿Dónde estoy? ¿Dónde te metiste, Al pachi? final… Ahí, ahí. Es ahí, Oedi. No me la contes. Sí, sí. Es ahí, es ahí. No sé si es con Tilo o nosotros ¡Oh! solos. <risa> Vamos a tomar. No sé si es con Tilo o nosotros solos. ¿Eh? ¿Con quién hablo, Es solos. Tiene pinta. Es, es aquí dentro. Solísimos. Sí. No, no, no, no. Sí. Sí, sigue, sigue, eco, al final. Sí. En el último, no es en el el último último. Sí, sí, entrar. Vale. Esa es la sala del infierno. Sí. Vale, perfecto, nada, perfecto. Y no he cambiado de Pokémon, soy imbécil. No, no, no, perfecto. que no, vale cambiar. no, vale cambiar. no, vale, Flora. no, no, no, no, no, no, ¿cómo? no, no, ¿Sanfiel? no, no, meter el sol. no, es Es no, no, a meter el sol y no, a al Esa 84. Flora. Ay, contilo, contilo, contilo. Si tiene espora, sería un problema. No sé si aprende. Como es un hack, pues no sé si aprende espora. <risa> Yo creo que no están cambiando no, los Pokémon, ¿eh? De todas maneras. No, ¿no? Nah. Vale. Confiamos. Mm. Rayo de Raichu, a ver cómo pega. Mátalo. Mientras ¿Cómo, pe aguanta mientras ¿Cómo aguanta su flora? el Sunflora? ¡Cómo aguanta el Sunflora! ¡Día soleado! No, aguanta no, no, mucho no, el Sunflora, no, no, aguanta mucho, ¿eh? ¿Sí? sí. El mío sí, la verdad, ha aguantado. ¡Poder sí, solar! No, no, no. Ah pierde vida. ¿Jones? Hasta luego Sanflora. <risa> pero no tiene prankster, el... ah no tiene prankster. El confitín, sí sí que tiene, vea. sí que, que los... tiene. Sí sí sí puede tener, no. puede tener puede tener. Confit tiene oh. lo de que los movimientos de absorber tienen prioridad, que es viaje se llama. Ah, ¿no? Qué boludo y yo saco a Jaulucha sabiendo eso qué boludo que soy. <risa> Perfecto. <risa> ah es, ah es te mete el día pero... soleado. ¡Uh! Oh, está jodido, está jodido, está jodido. Por el clorofila, por el clorofila. Sí. clorofila. Executor mira el zumbido. <risa> ah que tiene poder ah, solar Sanflora. Sí, pierde no, bueno, vida, no. pierde vida, pero pega, pega, va a pegar mucho. Pero ¿no? pega una barbaridad. Pe pega de locos, ¿no? Mátalo, mátalo, Raichu. No, no vayas a por confieres, es gilipollas, tío. ¿Qué poco <risa> le saco a Flora? Hermano, soy un jaulucha. Oye, oye, ¿cómo, flora? ¿Cómo aguanta tanto Executor? ¿Qué se sube? ¿Cómo? ¿Tiene un Executor? No, güey. Bueno. ¡Rayo solar! ¡De su sí, flora. Comátalo, mátalo, mátalo, Y con, con clorofila, claro. ¡Rayo solar! Va por Raichu, Rip Raichu. Ahí es Mega Venus! ¡No! Mega Venusur, no me la conté. ¿Dónde, dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde tengo Metagross, tengo limpando? Metagros. Estamos locos. Tiene un Riperior. ¿Cómo? Uy, oh, y yo poniendo la red viscosa. Bueno, menudo psíquico. ¡No, le pega al Venusur! ¡Idiota! Video mágico, verás. Me quita la Sash y bomba lodo. El confey pega, chicos. ¿El confey pega? Rip. No, no. a mí no me pego. No rip Galvantula. Vale. Estaba muy roto ese Galvantula. ¿Mm? Sí, sí, venga, toda por culo, Galvantula, vamos. <risa> Como les gusta, eh, lo que les encanta. Nah, J va volando, tío. tío. Terremoto. ¿Qué va, qué va, qué va, de que Riberio. va, que va, que va, que no, que no, que no voy volando. Sí, mira, mira cómo está el, el salazel. ¿Qué hace? Pero no te lo matan, no te lo matan. Ya, pero bueno, espero que no, no lo sé. ¿Tiene... Oye, Venusur, Mega Venusur tiene sebo, ¿verdad? Sí, tiene sebo, tiene sebo. Claro, tiene sebo, claro. claro. Por eso me tiene ¿Eso el sol. ¿Afecta al fuego? Sí, al sí. fuego y al hielo. Fuego y hielo. <risa> sí. Danza me tiro un danza espada, uno solo, Jaulucha, uno solo, por favor. ¡No, imbécil! Ha quitado a Raichu. No. No. Cristo. En vez de hacer psíquico. Cristo quiere aprender mozarrón. Me va a matar. Me va a matar Lleva a lado, oh, ¡Qué de, grande! ¡Qué Decid grande Raichu! Decidó ir tirando el Z como me lo tira a Raichu? mí. Mato de un golpe al riperior con hierbalazo. Fue normal. Enorme tiro. Me gato un flor al al riperior, ah. por favor. No, mi tilo es imbécil. Hermano, mi tilo es me es increíble. <risa> Chicos, Jota va volando. ¡No! no, no ¡Tiene un Darmanit! Ah, no, es tilo. ¡Ah! ¡Tiene Darmanit en mi tilo! ¡Es verdad! Lo serio? sufrí, pues ahora me ayuda, te va a <risa> Psíquico de Executor. Uf. Pero no tiene clorofila Executor. Pocos. No, tiene sebo porque es mega. Lo dije, Executor, ah, no dije menos. No, ah, dice Executor, perdón, perdón. Sí ah, no, a va, va, va borracho, Darmanita borracho, que bro. invite Ignio, está loco. No, ah, voy volando Darmanita con Tilo, eh. Grande, Darmanita. <risa> Tilo se la está sacando, eh, bro. Yo creo que ripeo, tío. Hermano, si no mato un. Es un quien lo mata ahora mismo. Ay, claro que Acróbata tiene mucha menos potencia, no me la contés. Claro <risa> que tengo objeto, qué boludo, me olvidé bueno, me, me... Por favor, eh, Mega Venusur, deja a Blizziken en paz. Decido vale, ahí. Un decido ahí. Me tiene un, una flecha increíble, por favor. De verdad, Riperior, aguantas un, dale, dale. un close combat de Blaziken a más dos. Ah, no, que tiene la… ¡No! ¡Seguro debilidad! ¡No! ¡Alics! No! ¡Oh, ¡Alics! ¡Rip, ¡Rip ja muere! muere no, ¡Rip, <risa> hecho aquí o qué? Sí. A mí me queda el Venus Ur solo, que me lo vuelo ahora. Me lo vuelo, no, le hice bebé. puño hielo, soy gilipollas, le tenía que hacer cabezazo. a Bueno, de verdad. Sí. más inútil que exista. ¡Me lo paso sin cuerpos! ¡Grande, Tilo! Increíble, Tilo, Tiro un darmanita, es tuyo, tío. Me hizo el combate, me hizo el combate. ¡Hombre, también lo sufrí, qué eh, cabrones! En mi, también tu combate tuve también que luchar contra él. ¿eh? No sé por qué. <ríe> Es que me mi niño su, con ¿cómo? el sol va loco. Mató a Venusur de un golpe con... A, ni Sebo ni hostias, lo mató de un golpe. Hala, chicos, un cuerpo. Eh. Bueno, no llores tanto, venga, va. Tranquilo que yo también <risa> soy Pachi, un ¿cuánto llevas tú? ¿Cuántos llevas tú? ¿En el Cap? Dos. Ah, vale. Perr. <risa> que me mató de un golpe a Slowbro con Alboroto, el hijo sí, de puta sí. del Porygon, tío. Qué asco. De <risa> verdad. One hit me hizo sin sentido. <risa> ¿Mato a un Mega Venusur con Sebo? Sí, sí, sí, sí. Con el día soleado de, de sobra. El de Tilo lo mató. El de Tilo lo mató. Mm. De si el sobra, tuyo no lo mata, yo lo devolvería, la verdad. <risa> bueno. Ver. De sobra, de sobra, de sobra. A ver, el de Tilo lo mató lo mato, bastante fácil, además. Hermano, estoy jugando Full Striker. Full <risa> Striker estoy. Sí, a ver. sí que lo matas, lo yo, matas. Por favor, sácame un Darmanitan, tiro, no lo tendrás, pero invéntatelo. Volar. Mi darmanita. Es que con el sol. Es que con el sol es una locura. Incinerar, oh, ¿no? Incinerar, me sirve. el ignio, por favor, pega ese Venusur. Pero no. Incinerar eh, no es de Darmanitan, eh. No lo vas a matar, yo creo. No, no lo va a matar. bueno Está el Sol, ¿eh? te diré, que lo ha puesto el Cherrim, el muy idiota. Sí, sí, ahora sí. le tiren Vitegino al Cherrim, sería increíble. Yo voy a hacer tinieblas al Venusur. El Cherrim me da igual. Aunque el Cherrim tiene la habilidad… Esta... Refuerzo, no. ¡No, no, no! ¡No va no, no, a no. Venusur ahora, ¿eh? Me cuidado, parece ¿cómo? que están igual a, ¿A por quién? Pues a por quién va a ir, a por Dusklos. Ah, espero que lo aguante. Sí, sí, que lo aguanta. Como no, no sí, A ver cómo suena. aguanta? ¡Ay, cómo aguanta! ¡Cómo pega! ¡Le tira el, el ¡Qué cojones! Es el Z, Z siniestro, siniestro, Pero es siniestro, es, es siniestro, siniestro, ¿eh? Va a ir a por no, cherry ¡Ah, no! el todo huevo! ¡No, ¡No! Por favor, no vayas a por el cherry Sería lamentable eh, eco para tener suerte por Sería ¿no? increíble Vale, gracias Nada, va volando, eco va volando Nada, Tilo se la acaba de sacar ¿Lo aguanta? ¡Otra vez mata! No, bueno En Sol no lo mata Menos mal que lo remato yo Pero no lo mata en Sol, de verdad O sea, lo de con este cap Con la suerte no tiene sentido Ha sido, ha sido una no tiene sentido. Esta. Lo del trueno y esto no tiene sentido ha sido increíble Otra vez Hay murió... Que decir que mi... Lo celebro Otra vez murió mi jaulucha <risa> Perfecto Cómo suba a muerte esa jaulucha Pite Igneo, Cherry Un saludo bro Gracias Tilo, te quiero vale, vale, vale Recuento de muertes Yo creo que... ¿Dos? Yo uno Yo dos no, tres, qué asco, qué asco de vida Vale, bueno, que se note el castigo eh, ¿A cuánto, a bueno. ¿cuánto estamos, eh, Oedi? ¿Te vuelves a, a llevar otra ruleta? No. ¡Ah! Enorme sí, No le hemos remontado vale. Creo que dos yo, pero a lo mejor ha sido más Es que he perdido la cuenta, la verdad que no estoy muy, muy feliz. Compañeros, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya molado dos combates. Bueno, dos combates. Coño, ha sido tres seguidos. Y luego otro muy tocho doble brutal. Espero que os haya molado. Reventad el botón de like si es así. Apretad ese botón como si lo vieron mañana. Y nos vemos en el próximo episodio en el canal de Pachi. Chao, chao. Chao. chao.